Un saludo a Félix Suárez que ha estado con nosotros conectado viendo el programa y hacía en referencia a que hemos hecho la propuesta de que se habilite un gran centro para descongestionar los centros de salud y él decía que tenemos también eh, las naves del plan social ahí en Inespre o en un caso extremo que se tenga que usar uno de los pabellones deportivos eh, también y yo, bueno, eso es una alternativa rápida y segura Gracias, Feli, por estar en conexión con nosotros. Hay una información Francis, que tú tienes que darnos. Eh... Sí, fíjate, en el 17 de marzo pasado, el Poder Judicial definitivamente creó la figura del juez coordinador de los departamentos judiciales, que en el caso de aquí, yo cuando me enteré eh, dije que el Claudio Aníbal Medrano, que es el presidente de la Corte, eh, venía haciendo esa gestión de coordinador eh, del Departamento Judicial de Duarte. Amado eh, sabe a lo que nos referimos y que ya definitivamente ha sido eh, nombrado como juez coordinador y parte de la Comisión de Coordinación Nacional. Esta figura se había creado, no se había definido Tenemos la todavía. imagen, me parece, productora. Sí, la yo que mandé a ver si, si en producción nos colocan eh, la información en sentido de que esta comisión o estos coordinadores deberán de darle seguimiento a, a los tribunales y sobre todo en garantía del debido proceso y la, y la agilización. Eh, es, es válido decir que mientras eh, en el orden judicial, lo civil, lo de tierra, laboral está prorrogado o está suspendido en el orden penal la, la oficina de atención permanente está dando el servicio porque son casos que llegan de momento que eh, tienen unos plazos y eso permanece y por eso es que esas oficinas están trabajando aunque vi ayer también que estaban buscando una medida de forma semipresencial de que no asistieran los abogados al, al lugar sino que la persona se viera como estamos nosotros. Diría yo que vía Skype y el juez y el imputado y los dos defensores tener su, desde su oficina o su casa tener la oportunidad de, de interactuar con el juez y el imputado tenga toda la garantía de defensa como así las víctimas. Y esto eh, vale decir que en el orden judicial Claudio Aníbal Medrano ha quedado designado como el coordinador en la Administración Judicial aquí en, San, en la provincia de Duarte. Esto, Bien, pues, ahí, okay. esto es para agilización de proceso judicial en todo el país. Y okay. en, en este sentido, se han colocado en una publicación que ha hecho la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial, los perfiles de cada uno de los de los miembros o jueces coordinadores designados por el Consejo del Poder Judicial. Entre ellos se encuentran Julio César Castaño Adfau, quien es el presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Yadira del Carmen de Moya Curne, juez presidente de la Cámara civil Comercial de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, Juan Proscopio Pérez Miney, juez presidente de la Cámara Civil, y Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Cámara de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís desde el año 2012 ingresó al Poder Judicial en el año 1992, es el de mayor experiencia de todos estos jueces y así pueden encontrar esta información en las redes sociales es importante que el Poder Judicial esté mandando un mensaje de y es una figura que está creada desde el año 2000 y no se había eh, eh, eh, instaurado Muchísimas gracias, Francis, por la información. Vamos ahora nosotros a pasar con nuestro tema central de todo el espacio, el debate, la gente que nos escriba sobre esta importante situación que se ha estado dando en los últimos días sí. y el posible aprovechamiento de los candidatos sobre el tema de salud que estamos viviendo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Los candidatos están tomando el tema del coronavirus para hacer campaña? A raíz de la incertidumbre en que está asumida la población, a raíz del aumento de los contagios y de la imposición de cuarentena y toque de queda, con la intención de disminuir, eh, si no paralizar, eh, de disminuir eh, y paralizar los contagios, consideran ustedes o considera la gente que las personalidades de, las de la política están tomando el escenario para hacer notar con miras a las elecciones pautadas para el mes de mayo. Eh, otro de los datos que tenemos reciente es que Gonzalo anuncia que donará 20 millones de su presupuesto, de su campaña para el COVID-19. Lionel presenta nuevas recomendaciones para enfrentar el COVID. Eh, también tenemos a otros candidatos eh, como, como el Luis Abinader, demanda masif la masificación de las pruebas. Son algunas de las informaciones eh, que tenemos en los medios de comunicación de iniciativas de los diferentes candidatos amados. ¿Estarán ellos eh, buscando aprovechar el momento o realmente hay un interés de, de todos aportar ante esta realidad que tenemos? Bueno, la dos cosas Yo pienso que. La dos cosas <risa> pienso... Lo que pasa es que el político aprovecha cualquier circunstancia para promover sus posiciones. Eh, no está mal eso, siempre y cuando esa promoción vaya en beneficio de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, eh, te plantearía lo siguiente. ¿Qué, ¿Qué bien quedaría si los partidos políticos disponen de, sus, eh, de su dinero, de su presupuesto, el que tienen en este momento físicamente, y pongan una cantidad X con la finalidad de comprar pruebas para el coronavirus, por ejemplo? Eso sería magnífico, aunque uno sabe que de alguna manera constituye un método de promoción, pero de alguna manera también eso va en beneficio de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, por lo que eh, sería interesante que eso pasara, si es que los políticos lo decidieran. Ahora, ¿habrá tanta nobleza dentro de la política para llegar a ese nivel? Reducir la cantidad de publicidad futura para la campaña, contar de utilizar ese dinero para... Eh, comprar las pruebas para, por ejemplo, lo que se estaba proponiendo de la zona franca de San Francisco vamos a, si, si se de, si se decidiera eso, hay que comprar cama, hay que habilitar esos espacios porque más está el espacio vacío entonces todo ese tipo de cosas eh, pudieran ser beneficiosos por lo que yo pienso que sería una especie de joy venture, es como digamos eh, usted se promociona pero también beneficia a la ciudadanía y sería magnífica una decisión de en esa naturaleza bueno, mira, en, en ese sentido yo creo que, y vengo criticándolo, porque el viernes pasado amanecieron los periódicos de circulación nacional con falsas páginas, promoviendo obras de obras públicas, mientras el candidato hacía alarde de que estaba sacando 20 millones de... Y ya la verdad que el día de ayer y hoy ya me tienen cansado y han sido hasta poco eh, altruistas, es decir, han tenido poca creatividad, porque si vemos la posición de Leonel Fernández en el momento cuando habló el presidente, dio sus hizo su propuesta, primero por su experiencia como expresidente, segundo por, por tener la capacidad de, de análisis global y de lo que está pasando en el mundo, así lo ha hecho Luis Abinader. Ahora, de ahí... A lo que se está haciendo desde el gobierno, tanto con la información que yo sé que vamos a pasar, porque la gente ha estado muy indignada con las, con las raciones que le han llevado a los niños eh, estudiantes para las casas. Y hay un video de un señor que se regó y dijo oprobio del gobierno y le dijo a la gente que si se estaban volviendo locos, pero... En la forma en que se está utilizando el recurso de información en momentos como este, ya harta y sobre todo el oficialista, con esos 20 millones que pareciera que si fuera por cada vez que lo menciona, se suman 20 millones, diera, diera perfectamente la solución, pero eh, realmente se están aprovechando de mala manera. Y ayer vi en la información que definitivamente la Junta, en su programa o ruta de, en su programa o ruta de preparación de las elecciones, ya ustedes saben lo que hay detrás. Hay quienes están estimando que se está dando un, una especie de vuelta a, a que las elecciones no sean en mayo. Y eso esperamos, que los políticos no pierdan de vista lo que son las reglas. Y en este momento el Estado debe dar muestra de tener interés de solucionar y frenar la propagación del COVID-19 y que la gente tenga las pruebas. El mismo Comisionado Mundial de la Salud solo se refirió pruebas, más pruebas, más pruebas, más pruebas. El gobierno tiene el estado de emergencia. El gobierno, el estado de sección, le ha dado la oportunidad de que utilice los recursos para esos fines. Entonces, que demuestra de que está trabajando y que está haciendo las inversiones necesarias para corregir y que se dejen de estar promocionando de forma burda y absurda a su candidato, que ya jartan. Bien, con relación bueno. a lo que decía el compañero Francis, corregirle que primero la publicación que se hizo hace varios días en los medios de circulación nacional eh, se aclaró que no fue el gobierno sino que fue la empresa constructora la, que, la, la empresa que ganó la licitación de esa obra eh, fue la que hizo la publicación en los medios de comunicación más no ¿Entre el gobierno bueno bueno tuviste tu espacio para tú decir para tú decir lo que tú quisiste este es mi espacio ahora para yo decir lo que yo entiendo en función de la información ellos esa, bueno, no está eh, bien. Bueno, obra pública desmintió que hayan sido ellos, sino la, la empresa constructora. Y cuando tú hablas de falsedad, no es cierto, porque lo que se publicó ahí fue la, la una avenida circunvalación, lo que es no, una no, obra cierta. No dije, te Pero espérate pero, pero, pero, un momentito, Francis, porque no podemos hacer, no podemos hacer un debate, Tú no tuviste tres minutos de, de para tú explicarle a la gente, para, permíteme expresar. algo nada más. Que no dije falsedad en ningún momento. Sí, sí. Pues cuando no. tú, sí, si tú chequeas la grabación, dijiste portada, eh, falsa. Eh, portada falsa, entonces no, tú no, estás... es que así es sí, que sí. se llaman las portadas falsas de los periódicos de la primera página. Se le llama así, así se vende el producto. Es eso. ¿Cómo que portadas falsas? Bueno, llama, la cuestión es... Se llaman la... portadas falsas. La cuestión es, el pone. Bien, continuamos. La, la, la cuestión es que eso lo desmintió el, el, el, el propio gobierno, y, y se incluso ya la compañía se, se excusó por haber, porque ya era una publicidad que estaba previamente hecha eh, y que salió en un momento donde ya no había espacio para, para desmontarla. Eso se aclaró y por eso es que bueno que a la gente llevarle la información de último minuto, lo último que sale. Y con relación a lo a lo de la si los políticos están utilizando no esta situación para campaña todos los, todos lo han hecho porque lo hizo por ejemplo Luis Abinader ¿cómo? con un discurso ¿Cómo lo dice Leonel? Con un discurso. Eh, eh, realmente, esa, esa, esa misma propuesta que ellos tienen, pudieron haberla enviado a Palacio Nacional mediante un documento, pudieron haberlo hecho sin esa publicidad, pero lo hicieron mediante un discurso. Y por eso yo me sumo con lo que dice Amado. Es un poco de todo. Quieren ayudar, pero también están sacando un provecho político. Si tú te das cuenta, mira esa, esa, esa imagen que está saliendo en el aire ahí de Luis sí. atrás dice, cambio. O sea, te está utilizando un momento para para hacer su campaña de cambio. Entonces, aunque tuvieran buenas intenciones, lo que estaba diciendo no deja de ser una, una, una publicidad para su campaña. Míralo allá atrás, que dice cambio ¿por qué él utilizó ese escenario? En el caso de Leonel Fernández, que aunque sus propuestas algunas de ellas fueron muy buenas eh, por ejemplo, como es la ley de, de, de congelación de, de, de los precios pero no dejó de ser un discurso también eh, eh, eh, para sacarle un provecho de, de campaña ¿por qué? ¿Por qué no envió eso mediante los periódicos? ¿Por qué no envió eso de manera directa al Palacio Nacional? No, le sacó provecho. Pero igual también en el caso de Gonzalo, que hasta ahora, ojo que no lo estoy defendiendo, estoy diciendo lo que la realidad, que hasta ahora, ayer, porque no es una información de antes, la información salió ayer de que Gonzalo va a donar 20 millones de pesos de su campaña, del dinero de su campaña, para el pueblo eso eh, para utilizarse ahora por la situación de, del COVID yo entiendo que la medida él no deja de sacarle provecho político, lo está haciendo claro que sí, pero por lo menos está aportando para que esto pueda utilizarse y es lo que entiendo que, todo, que todos y cada uno deben hacer por ejemplo, muy bien el, el, el hecho de, de, de la propuesta de Leonel muy bien el hecho de la propuesta de, de Luis Abinader, pero no podemos llegar a nosotros ahora ante la realidad de que no se le está sacando un provecho político, todos le están sacando provecho todos los políticos le están sacando provecho a esto. Mira, yo digo yo digo al respecto, en el caso de Gonzalo, eh, él no está donando, él está devolviendo. Y otra cosa, todos los líderes, si no se hacen presentes en este caso de calamidad que está viviendo su país, simplemente están siendo irresponsables. Y hasta ahora, lo que están es aportando ideas. Ideas que pueden ser muy buenas porque tienen equipos de profesionales del área. Tienen e e equipos economistas, médicos de diferentes ramas que pueden aportar buenas ideas. Lo ideal sería unificar. Por eso se ha puesto a disposición del gobierno central, del Ministerio de Salud Pública, todos los médicos, todos los economistas, en el caso de nosotros que tenemos, ¿para qué? Para de una manera voluntaria aportar a esta situación. Ahora, también como líderes, es graso o error si se aprovecha esta situación para tratar o imaginarse tratar, sacar provecho político. Porque el mismo pueblo, el mismo pueblo, se lo va a sacar en cara y le va a salir muy costoso. Eso sería una estupidez de cualquier líder que lo haga. Simplemente, en la situación que estamos, aquí, cualquier líder que sea, debe de aportar. Ya sea con ideas o ya sea con sus profesionales que tenga en su entorno. Mira, a mí me parece que más allá de la propuesta, eh, los candidatos tienen posibilidades de hacer aportes mayores. Vamos a recordar eh, la cena que hiciera el doctor Leonel Fernández de 300 mil pesos por personas. Él pudiera hacer no una cena porque hay que evitar conglomeración, conglomeraciones, pero sí podría hacer un llamado a todas las gente cercana el poder que tiene Leonel Fernández podría utilizarlo para recaudar fondos y llevarlo a la gente que lo necesita, lo mismo que Luis Abinader. O sea, tenemos excelente que estén haciendo buenas propuestas como lo, han hecho, como lo han hecho, pero vamos a las acciones. Ahí es que realmente tú te das cuenta que quieren eh, apoyar a esa gente tan necesitada en este momento, como veíamos un ciudadano ayer dado al grito con la vergüenza de fundas que está dando el gobierno. Entonces, cuando tú tienes líderes políticos que se identifican con las causas de sus ciudadanos, que van a los sectores, que ponen a su gente a trabajar de forma productiva, ¿va? no con la palabra solamente, porque es muy bonito hablar con un discurso grabado o mandar notas de prensa a un periódico. Todos los que tengan las posibilidades, que tengan las relaciones, que tengan las conexiones con gente de, con gente de poder, con gente que son, que tienen mucho dinero, porque sabemos que en el caso de Luis Abinader, empresario de toda la vida, su familia, Leonel Fernández, ni decir, en el caso de Gonzalo, que hizo ese aporte de esos 20 millones, o esa de, de, devolviendo, como dice Fulvio, sí. pero es el único que ha hecho algo, no lo estoy defendiendo, ni resaltando. Vamos, porque Carolina, Carolina. He hecho nada. Eso es una es es estrategia política. Carolina. Carolina. Pues, Sí, estoy acuerdo, algo, Carolina. Carolina. Entonces, así mismo, esas estrategia política que la utilice Luis Abinader y Leonel Fernández para llevar a la gente que lo Déjame necesita. aportarte algo, Carolina. Déjame aportarte adelante. algo. Aquí entra el factor adelante, adelante. confianza que adelante. se tiene desde el Estado. Adelante. Adelante. factor confianza, adelante. Carolina. 1.500 mil, no mil, ¿no? mil millones de dólares se han tomado desde el año 17 a la fecha para, para catástrofes y tú Julio, no sabes no dónde están. tú no sabes dónde están casi 62 mil millones de pesos y últimamente también se tomaron y tú no ves una reacción. ¿Tenemos Julio. Una terrible despierta, despierta pueblo. Yo tengo una pregunta. Despierta no podemos, pueblo. Cierro diciendo, Yerjan y Fulvio y Francis, Ajá. tenemos esa situación. Hace unos meses aquí se aprobaron 300 millones para catástrofe. ¿Dónde están? Ahora bien, tenemos la realidad del gobierno, que la hemos criticado siempre. Pero entonces, ok, tenemos eso. Eh, no pueden los candidatos basarse en eso de que hay un factor confianza, de dónde están los miles de millones, para ellos no salir a recaudar dinero y buscar aportes para llevárselo de manera directa a la gente. Cierro con esto. Carolina, y yo quiero preguntarle a mi amigo Fulvio, que veo que ya todo se está arrastrando por la parte política, ¿dónde están los legisladores del PRM que no han reclamado eso? Porque se supone que ellos están ahí para fiscalizar. ¿Dónde están los, los, los, los, los, los legisladores también de, de la fuerza del pueblo que no están exigiendo eso, que están para ahí para fiscalizar? ¿Dónde están los legisladores? La palabra. Ah, que es muy bueno. La palabra ya en el Congreso. Eh, eh, es muy bueno. Mayoría... Y ellos pueden cambiar la opinión del pueblo. Eh, es que no es cambiar la opinión del pueblo. Es que no es cambiar la opinión del pueblo. Es exigir es estado, dónde está eso para. No ya, esa, esa es la función de ellos: fiscalizar. Fiscalizar. Tenemos una llamada. Sí, sí, sí, sí, sí. Bu Ay, buenos días. Hola. Buenos días. Buenos sí, días. Sí. Sí, Buen sí, día. Sí. A su orden. Eh, mi, informa, eh, mi opinión es que aquí a los líderes políticos ni al presidente le importa lo que sucede en este país. Aquí le sucede aquí les importa más a los artistas que siempre son solidarios para hacer comportaciones que le duelen más los problemas del país. Aquí ni a Luis Abinader, ni a Leonel ni Gonzalo, tampoco el presidente le duele este país. A ellos lo que les gusta es... Eh, por lo menos es me ordeñar al presidente lo que le interesa es ser el gobierno para seguir estafando el país para seguir para seguir usando el país y esos líderes políticos tampoco le importa el que quiere llegar para hacer lo mismo que está haciendo Danilo con su gabinete si ellos ¿Qué? le importara lo primero que se vienen a, a, a aportar ayuda fueran esos esos candidatos políticos y no hacerlo como políticos sino como humanos porque ahora lo que se necesita es ser humano olvidarse de política y olvidarse de todo de todas las cosas que el pueblo tiene que ver con política no, ya no, lo que estamos viviendo es una es una cosa seria así es gracias amigo televidente vamos a leer la pregunta del día para entonces pasar con WhatsApp vamos a ver cuál es la pregunta siguiente está usted eh, tomando vamos a ver la, la pregunta la tenemos en pantalla ahí está ¿Está usted cumpliendo con las medidas establecidas para, evita para evitar el contagio del coronavirus? ¿Qué está usted haciendo? Vamos a ver qué nos dice bueno. la vez.